Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a pasar un Excel a PDF y un PDF a Excel. Es muy sencillo y lo vamos a hacer con esta herramienta que es online, que es gratuita, también hay opción de pago y se llama HIPDF, os dejo debajo en la descripción el enlace para que podáis entrar. Bueno, eh, también nos podemos registrar la ventaja de registrarse que también es gratuito es que no tiene anuncios y además luego tenemos un histórico de lo que hemos ido haciendo y podemos recuperar esos archivos que periódicamente los van borrando pero eh, de momento los podemos tener ahí yo me he registrado muy sencillo una hoja de registro normal y corriente voy a iniciar sesión tengo mi usuario y la contraseña y entramos bueno en primer lugar voy a pasar un excel a pdf fijaros yo aquí tengo un excel que es este Excel con esta tabla y este gráfico con estos colores y demás y lo voy a pasar a PDF pincho aquí Excel, lo puedo coger de la nube, de Drive, de Dropbox, de donde yo quiera o arrastrar el archivo y ponerlo aquí directamente yo aquí tengo mi carpeta, voy a arrastrar el archivo, este que pone aquí tabla con gráficos es un tipo de archivo XLSX, pero puede ser otra versión, XLS por ejemplo yo lo arrastro, lo muevo y ahora está convirtiendo el Excel a PDF. Ya está. Podría repetir esto mismo con más archivos. Lo que hago es ahora descargarlo. Me lo voy a guardar aquí. Se ha matado la con gráfico. Lo guardamos. Y lo vamos a abrir ahora para que veáis cómo ha quedado. Pues fijaros cómo ha quedado. Este era el original para que veáis la comparación. Está exactamente igual. Vale, ha quedado perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, eh, volvemos a la página de inicio. Ahora vamos a hacer al revés de un PDF. Lo vamos a transformar en Excel. Primero vamos a ver el archivo. Le tenemos por aquí. Este PDF, viene aquí, digo, tutoriales en azul. Eh, letras más grandes, y más pequeñas. Aquí viene... Eh, los números, en rojo, en negativo, en verde, bueno, todo esto es lo que vamos a pasar a Excel. Lógicamente las fórmulas no pueden pasar porque un PDF no tiene fórmulas y estos datos se pueden obtener de muchas maneras, entonces simplemente vamos a obtener en Excel los datos del PDF. De PDF a Excel hacemos clic, elegimos un archivo, yo lo voy a arrastrar, este de factura, arrastramos, Ya nos lo ha convertido. Descargamos el archivo. Factura es este. Lo guardamos. Ahora vamos a abrirlo. Y fijaros cómo eh, nos ha abierto el archivo, cómo lo ha convertido en Excel. Le damos aquí a habilitar edición para modificar los datos que queramos. Y fijaros que me vienen los números con el símbolo incluso del euro, el texto, lo ha metido todo en celdas, el texto en azul, esto en rojo, esto en verde, voy a poner otra vez el PDF que lo tiene por aquí. Y la conversión, fijaros qué bien, qué bien está. Bueno, lo único que no se conservan son algunos formatos como las líneas estas o las celdas de colores. Y si hubiera gráficos, pues también sería complicado el, el pasarlos, ¿no? Pero fijaros que todo lo demás, lo que son datos en sí, en rojo, en negro, en verde, todos los datos, las columnas, las celdas, queda perfecto para poder editarlo y a introducirle las fórmulas o lo que nos interese si hay que modificar lo que sea. Bueno, fijaros qué sencillo es. Si yo además de aquí voy a la página inicial. Me vengo al usuario, doy últimas tareas. Lo que os decía antes, aquí tenemos los archivos que hemos convertido, que los podemos volver a descargar o los podemos eliminar de aquí. Aquí debajo en la descripción tenéis el enlace para ir a, a esta página tan interesante. Si queréis ver las diferencias con también con la opción de pago, si vais aquí a precio, pincháis aquí y vemos gratis de registro y de pago y vemos aquí las diferencias principalmente es el tamaño de archivo las páginas de archivo y además que en el de pago lo podéis hacer a través de, del mail también espero que os haya gustado si os ha gustado marcar eh, un me gusta un like en el vídeo seguirme las redes sociales suscribiros al canal de youtube y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto